Normalmente en proyectos especiales o muy específicos resulta la necesidad de crear familias personalizadas porque las que tenemos o las que vienen integradas en Revit no sirven. Para esta super cimentación que tengo en pantalla tuve la necesidad de crear una zapata trapezoidal o inclinada como también se le conoce porque resulta que no estaba en la librería de familias de Revit. Entonces en este video te voy a mostrar facilito facilito cómo se hace desde cero, así que manos a la obra. Si quieres que te funcione lo que haremos, ya sabes que debes suscribirte al canal. Sin una suscripción, la zapata no te va a funcionar. Para esta familia, vamos a tomar como punto de partida la familia de zapatas rectangulares que vienen integradas con Revit. Entonces simplemente la podemos seleccionar y vamos a editarla. Voy a cambiar las unidades porque personalmente me gusta trabajar en metros Ok, contraintuitivamente vamos a eliminar la geometría porque crearemos desde cero nuestra zapata Solo vamos a utilizar esta familia porque ya tenía unos cuantos planos de referencia configurados En alguna vista de elevación vamos a crear dos nuevos planos de referencia Uno nos va a servir para la cara inferior de la cimentación Y el otro para definir desde dónde empezará el cambio de sección, o sea el trapecio Podemos hacerlo con el Pick Lines y definiendo un desfase de unos 20 centímetros por ejemplo Ahora, como la geometría la crearemos desde la vista en planta de la familia Es una buena idea nombrar estos planos de referencia Para que nos ayuden a definir la profundidad de trabajo en esa vista en planta Ya verás a qué me refiero Entonces podemos nombrar este inicio de trapecio Y este otro cara inferior Seguramente hay unos nombres más intuitivos Pero hey, cumplan la función que es lo importante por ahora Ok, vamos entonces a la planta del nivel de referencia y WT en el teclado para ver todas las ventanas al tiempo. Aquí en la vista en planta vamos entonces a crear una extrusión. Cambiemos el plano de trabajo a cara inferior, que fue uno de los nombres que le pusimos a los planos de referencia. Seleccionemos la herramienta rectángulo y delimitemos el contorno empezando en uno de los cruces de los planos de referencia que ya estaban en la familia. Y lo terminamos en el cruce de planos opuesto a así. Ese paso es muy importante porque es lo que permite que la parametrización de la familia se haga de forma correcta. Ahora, cerramos todos los candados que aparecieron. También es muy importante para la parametrización. Y finalizamos la extrusión. En la vista de elevación también es muy importante ajustar la altura de la extrusión. ¿Para qué? Pues para que coincida con el plano de referencia que nombramos como inicio de trapecio. Y también es muy importante cerrar el candado. Aquí nos damos cuenta que es necesario hacer dos geometrías diferentes. Una para el rectángulo de la zapata y la otra para el trapecio. Bueno, ahora solo falta hacer la geometría del trapecio como tal. De vuelta, a vista en planta, crearemos cuatro planos de referencia que servirán para definir la geometría de la parte superior de la zapata. Eso también podemos hacerlo con el Pick Lines y definiendo un desfase de 20 centímetros, por ejemplo. La verdad es que ese desfase no tiene mucha relevancia porque igualmente es una de las cosas que vamos a parametrizar. O sea, que esos 20 centímetros solo son un punto de partida. Creemos entonces los cuatro planos así. Uno a cada lado de los planos que representan el centro de la zapata Que de hecho también son planos de referencia Ok, nos salimos del comando para los planos de referencia Y la geometría del trapecio la vamos a crear con un blend Básicamente el blend nos permite crear una geometría Haciendo una transición entre dos secciones diferentes Por ejemplo, entre un rectángulo y un círculo Entre un círculo y un triángulo O en este caso, entre un rectángulo y otro rectángulo más pequeño Que vendría a ser la cara superior donde se apoya la columna Tal como hicimos ahora, antes de hacer la geometría, vamos a cambiar el plano de referencia. Esta vez por inicio trapecio. Seleccionamos entonces la herramienta rectángulo y lo definimos igual al anterior. Nuevamente teniendo muy presente que estemos seleccionando las intersecciones de los planos de referencia así. Y cerramos los candados. Antes de terminar la geometría, es necesario definir cuál va a ser la otra sección a la cual queremos hacer la transición. Entonces para eso damos aquí en Edit Top. Seleccionamos la herramienta rectángulo igualmente y esta vez dibujamos la geometría pero con los planos de referencia internos que hicimos hace un momento. Y no nos podemos olvidar de cerrar los candados. Ahora sí, finalizamos el blend. En la vista de elevación también es necesario ajustar la altura de esta manera. Mira que la cara superior de la zapata esta vez coincide con el nivel de referencia. Lo que quiere decir que cuando pongamos la zapata en el modelo va a quedar desde el nivel que definimos hacia abajo, que ya sabes que es la forma o el comportamiento adecuado para este tipo de elementos. Ahora, la parte fácil, la parametrización. Como debes saber, las familias en Revit se parametrizan con cotas. Por si no lo sabías, las familias de Revit se parametrizan con cotas. Entonces aquí podemos acotar desde el nivel de referencia hasta el plano de referencia de la cara inferior. Siempre que parametricemos las familias lo hacemos acotando planos de referencia. Jamás lo hacemos acotando la geometría. Esta cota va a definir el espesor total de la zapata o la altura por decirlo así. Y esta otra cota servirá para definir el espesor o la altura del trapecio. Correcto. entonces a esta cota le asignamos el parámetro que viene por defecto y que se llama Foundation Thickness. Y para esta otra cota crearemos un parámetro nuevo que se puede llamar Espesor Trapecio, por ejemplo, o algo similar que sea igualmente descriptivo. Voy a dejarlo como parámetro de familia por ahora y de tipología. Ok, ahora parametricemos en la vista en planta, entonces cota aquí y cota aquí también entre estos planos de referencia. Ahora para que estos parámetros se distribuyan de manera equitativa hacia ambos lados es necesario crear una cota de esta forma Y activar LQ para que ambas cotas tengan el mismo valor A esta cota entonces le creamos un nuevo parámetro que se puede llamar largo superior por ejemplo Y a esta otra cota otro parámetro llamado ancho superior Perfecto lo último que falta entonces es asignar el parámetro del material a la zapata Aquí en la vista 3D seleccionamos ambas geometrías Y en el panel de propiedades le asignamos el parámetro del material que viene por defecto Que se llama Structural Material Ok, vamos entonces a guardar esta familia como un archivo nuevo Para no sobreescribir la zapata rectangular Y le ponemos un nombre descriptivo, algo así como zapata-rectangular, por ejemplo Y ya solo queda importar al proyecto y cerrar Reemplacemos entonces esta zapata que teníamos con la nueva que creamos Y ahí está antes de terminar vamos a modificar esa tipología. Por ejemplo, el ancho y el largo superiores los podemos poner en 50 centímetros ambos para que coincidan con las dimensiones de la columna. Y el ancho y el largo como tal de la zapata pueden ser de metro y medio. Aplicamos. Y ahí lo tenemos. Por último, te voy a mostrar que aquí tengo exactamente la misma familia, sin nada diferente a lo que ya hicimos. Pero apliqué un pequeño truco para que el ancho y el largo superiores de la zapata siempre coincidan con las dimensiones de la columna. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues dale un vistazo a uno de mis últimos videos que se llama Parámetros de Reporte. Te lo dejo en la descripción y en las tarjetas del video. Hey, como siempre, eh, espero que hayas aprendido algo nuevo y por aquí te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas.